Así es, estamos ya ultimando los preparativos aquí en el Centro Cultural Contegrán, porque mañana tendremos el Festival por la Visibilidad Trans, en este caso es la segunda edición, eh, que celebramos... Eh, es las organizaciones en conjunto con el Centro Cultural Contegrán y eh, estamos preparando bastantes actividades que van a empezar a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, con la entrada libre y gratuita y vamos a contar con diferentes contenidos culturales como eh, los shows de cultura drag, el carnaval diverso de Chimbas, eh, también nos van a, a, a acompañar las organizaciones eh, acercándonos a ATA, LED... Cultura Drag, Espartanos, 22 de Enero, que son las organizaciones que traccionan directamente con el colectivo trans, que justamente el festival se, se, le, lo, decidimos realizarlo justamente por eso, para mostrar el trabajo territorial que hacen las organizaciones eh, directamente con el co colectivo trans y eh, en el contenido artístico también de parte de Cultura Drag, cómo trabajamos desde la cooperativa Cultura Drag, cómo trabajamos el contenido artístico eh, y generando puestos de trabajo y, y oportunidades y más que nada formación para las y los compañeros del colectivo. En general, en la diversidad en general, pero bueno, hay algunas orgas que nos puntuamos directamente para, para abordar eh, pequeños lugarcitos y bueno, y lo que justamente va a suceder es mañana, va a ser una muestra de todo lo que hacemos durante el año, sí, eh, el festival se creó Acá en San Juan, de hecho, hasta ahora tenemos registro que somos el único.